El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La Editorial. Buenaventura de Sousa escribió recientemente un artículo el colonialismo insidioso, diciendo que las nuevas formas de colonialismo y capitalismo son tan crueles como las anteriores. El líder africano Kwame Krumah, primer presidente de Ghana, también habló de neocolonialismo, diciendo que los nuevos poderes eh, financieros están ejerciendo una verdadera esclavitud, imponiendo una esclavitud y una nueva colonización sobre África, a través de la expropiación de recursos, acaparamiento de tierras, imposiciones económicas, etc. Algo importante es que estas imposiciones neocoloniales de los imperios financieros se justifican, se justifican ante la opinión pública, por lo menos quieren justificarlo. El apartheid se justifica, las guerras de expropiación se justifican, los masacres, hasta los genocidios se justifican, se intenta justificar por el poder, porque la referencia de la legalidad es el poder, por desgracia, y no la justicia. La legalidad no viene del poder, solo viene del respeto y de la justicia social, de la ética. Hoy la diferencia es, entre el colonialismo de ahora y el de anterior, es que hoy tenemos los medios para superar esta nueva colonización. Tenemos los medios para proponer y propiciar una gobernanza más responsable y una gestión de recursos más responsable. Y es ahí donde debemos colaborar todos, desde los líderes hasta la sociedad civil y todos los movimientos sociales y todos los académicos a propiciar esta superación del neocolonialismo y unos acuerdos más justos que propicien un desarrollo sostenible, una prosperidad para todos los ciudadanos, no para una minoría solamente. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.